...verdaderos pecados mortales en este arte de conversar, porque al final conversar es un arte. Primero, hay que verdaderamente prestar atención a lo que está diciendo alguien. No tener en mente algo que uno quiere decirle, porque entonces uno deja de prestar atención... ...y está uno nada más pensando en cómo contradecir o cómo rebatir lo que está diciendo el otro... Y el otro pecado que sigue sería interrumpir Usted no puede interrumpir al que está hablando Para inmediatamente rebatirlo Usted tiene que esperar a que termine alguien de exponer lo que está diciendo Aunque sea un coloquio, no estamos hablando de una conferencia Estamos hablando de un coloquio en una mesa de amigos Hay que esperar a que el que está hablando termine Para que uno pueda decir lo que quiere decir Dos Evite el uso de anglicismos No todo el mundo habla inglés pero si usted cree que es indispensable decir la frase en inglés, dígala de esta manera, como dicen en los Estados Unidos, o como se dice en inglés, tal, tal, tal, que en español es lo siguiente. Para que aclaremos bien y no nos tomen como unos petulantes que nos da por utilizar anglicismos porque queremos presumir que sabemos hablar que sabemos hablar muy bien el inglés. No utilice muletillas, muletillas como bien ustedes saben, ustedes han visto que, o sea, esos son tipos de muletillas que solamente reflejan que usted no tiene un pensamiento claro y directo, que usted no está preparado para decir lo que quiere decir, porque tiene que tomarse ese momento de esa pausa para poder hilar bien sus ideas. Cuando usted va a hablar, ya va a hablar con las ideas bien hilvanadas, de manera que no tenga que utilizar esas muletillas. No interrumpa al otro que está hablando con expresiones tales como, mm, sí, no, porque es una falta de educación, es una, es una especie como de menosprecio a lo que está diciendo alguien. Lo que está diciendo alguien lo está diciendo de buena fe para que todos lo escuchen, no está tratando de convencer, está exponiendo una idea y es una falta de educación estar... Como distraído y diciendo mm, Ah, sí, sí, claro, sí, sí, sí No me interrumpa Deje que termine de hablar Para que usted pueda decir lo que usted quiere decir El uso de algunas palabras muy de moda A menos que esté usted entre gente que las usa siempre Pero aún así Yo creo que debe evitarlo Es decir, decir tantas veces Cool, es que está cool, es que se ve cool Es que eso sí es cool O decir, "wey", por favor, déjelo para los chavalitos. Porque ellos están apenas aprendiendo a hablar y en algún momento, cuando quieran ser hombres como usted o como yo, van a evitar ese tipo de expresiones de cool y güey. Eso no nos hace ni más cultos ni mejor preparados. Es solamente un índice de falta de preparación o falta de educación en uno estar utilizando ese tipo de palabras que además no significan nada. Porque finalmente, ¿qué significa cool? ¿Frío? ¿Quiere usted decirle en español, ese, ese traje está frío, esa situación está fría? Porque cuando dicen, esa situación es cool, no están queriendo decir que está fría. Entonces, mejor es utilizar los términos que el lenguaje español nos permite y nos dota. Considere usted que el lenguaje español tiene más de 90.000 palabras que pueden usarse en cualquier tipo de charla o conversación, de manera que no tenemos necesidad de usar anglicismos ni de formaciones de lenguaje, aunque sean habituales en el habla coloquial de mucha gente. Haga que fluya la conversación, no se adueñe nunca del micrófono, no quiera ser usted el único que habla, y peor aún, el único que, el único que tiene la razón. Deje que fluya siempre la conversación. No diga chistes ni haga chistosadas de lo que está diciendo el otro. Si quiere usted usar la ironía, tiene que aprender a usar la ironía, porque si no puede sonar a sarcasmo. Y el sarcasmo es una ofensa. De la ironía lo haremos en otro tema. Pero es muy delicado usar una ironía si no se sabe cómo usarla. Vamos a evitar también en una conversación entre amigos que tiene que ser fluida, vamos a evitar los chistes. Solamente que sea un muy buen chiste y que se preste a la conversación para contar un chiste, contémoslo. Pero no vale la pena interrumpir una conversación que fluye para contar un chiste. Y tampoco vale la pena... Que sea usted el chistoso o el payasito del grupo. De veras, eso, déjeselo a otros. Un hombre educado de veras no hace chistosadas, ni hace mofa, ni hace chistes de lo que está diciendo el otro. Y una regla más o un pecado más que se comete en la conversación. Evite tres temas que son muy polémicos. La política, la religión y el fútbol veras, mejor no, no los toque, deje que hable otro y no lo contradiga, porque va a entrar en una discusión totalmente estéril. Usted no puede convencer a un convencido. El que ya está convencido de algo y usted está convencido de otra cosa, no sirve para nada porque no se van a convencer mutuamente de lo que, de las convicciones de cada quien. Eso solamente provoca un, cheque, un choque frontal y a lo mejor la pérdida de una amistad. Esos son los pecados mortales que hay que evitar en una buena conversación coloquial de amigos y de no amigos también. Evite las discusiones, evite las confrontaciones, disfrute la conversación y si además que están comiendo, tomando un café, pues disfrute el café, disfrute la comida, disfrute el vino y continúe con su peña de amigos porque los amigos al final, al fin y al cabo, son parte fundamental de nuestra vida.